hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com hoy os traemos un juego que es eh, open source y se llama open source eh, vale suena muy parecido pero eh, el tema es que bueno este juego es como una especie de clon que tenemos del conocidísimo juego de sega eh, el emblema de, de la marca que es sonic y, y bueno pues vamos a jugar un ratito con él aprovechando que bueno pues en los últimos días ha aparecido una nueva versión eh, bastante jugable y, y bueno pues eh, nos hemos llevado una grata sorpresa con este juego que es un juego bueno pues que hasta hace poco pues yo no tenía el gusto de conocer siempre he sido bastante aficionado a los Sonics y por lo tanto bueno pues me ha producido bastante alegría encontrarme un proyecto así como este aparte también hecho bueno pues el tema es que open source aparte de ser un juego eh, tiene la posibilidad de crear niveles es juego y editor a la vez vale eh, si nosotros le damos aquí a crear pues tenemos eh, varios apartados estos apartados todos de aprender y source script pues te llevan a páginas web eh, que te enseñan a crear niveles vale y a programar cosas para utilizar con este motor vale que es un motor 2d y después bueno pues tienes aquí una, una especie de, de demo que bueno pues si queréis podemos ver así un momentito por encima vale esta sería la, la demo de, del juego vale te, te explica un poquito cómo funcionaría incluso pues eh, podrías cambiar de jugador si quisieras podrías jugar pues con con este otro jugador vale como veis es la misma mecánica y los gráficos muy muy parecidos al grandioso Sonic, vale. Bueno, pues esta sería eh, la demo, la demo del juego. Nos vamos eh, otra vez a, al menú, me he equivocado, ¿cuál es? Sí. Y vamos hacia atrás, volvemos y estamos una vez más en el menú, vale. Aquí luego, bueno, pues tenemos compartir, que es un sitio, pues para irte a, a, la, a Facebook y a Twitter de, de Open Source y luego las opciones, que bueno, no son muchas, pero que sirven para modificar el juego. La verdad es que el juego tampoco tiene mucho que modificarle, entonces es normal, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la opción de seleccionar el escenario, pero no sé por qué no está funcionando ahora correctamente. Con el Game Pass debe haber un pequeño bug ahí, pero bueno, como veis, pues aquí tenemos algunos niveles para poder jugar, ¿vale? Nos vamos para atrás de nuevo. No sé qué le pasa ahora mismo al mando, que esta no funciona. Estoy utilizando eh, el Steam Controller, ¿vale? Para jugar con, con este juego. El, este Steam Controller he tenido que utilizar SC Controller para que funcionara correctamente, porque si no, pues lo estaría tratando como un teclado y un ratón, ¿vale? Vamos a intentar ir otra vez a Opciones. Aquí debe haber un, un pequeño bug. O no debe reconocer correctamente, ¿veis? Ahí está. Usar Gamepad no vale bueno pues le decimos que sí que queremos usar el gamepad volvemos hacia atrás y ahora ya nos deja funcionar con el gamepad bueno pues eh, no reconoce correctamente el steam controller si no utilizamos el modo de emulación de sc controller vale pero bueno supongo que otro controlador como el de xbox el de playstation y demás lo reconocerá eh, correctamente pero vamos, que no es nada nada grave, ¿vale? Bueno, por supuesto se puede jugar con teclado. Y nada, vamos a empezar a vamos a jugar una partidilla para que veáis cómo es el juego, a ver si, si os gusta, que si os gusta Sonic os va a gustar seguro. Y nada, pues aquí tenemos a nuestro personaje principal, que como veis es una especie de zorrito, ¿vale? Y la mecánica es clavada, clavada, pues a, a lo que hemos visto en Sonic, ¿vale? He encontrado una pequeña diferencia y es que nosotros, por ejemplo, cuando saltamos, si pulsamos en el aire otra vez el botón de salto, pega como una especie de saltito más pequeño dentro del salto que nos permite pues, alcanzar eh, sitios más altos, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a jugar un ratito para que veáis simplemente el juego. El juego es muy fácil de, de encontrar, ¿vale? Os lo vais a encontrar en la página opensource2d.org, si no me equivoco, luego lo vemos con más claridad. Y eh, la instalación se realiza mediante un snap, ¿vale? Eh, os vais a la página de Snapcraft en, en, la, en la donde pone Store y ahí buscáis Open Source. Y ahí pues tenéis el, el Snap para descargar. Después también, por supuesto, pues tenéis disponible eh, el código fuente. Creo que acabamos de ganarnos una vida o algo así, por el ruidito. Aquí cogemos los típicos tenis para ir a toda, a toda leche. Como veis, mecánica clavada, Sonic. ¿Vale? Un personaje... Simplemente el personaje... ¡Hola! Si os fijáis los personajes que vamos liberando a medida que, que vamos matando enemigos, son personajes eh, mascotas de, de lo que es el mundillo de, de Geneulinus. ¿Vale? Fijaos aquí... El ratoncito famoso. ¿Eh? Antes, si os fijasteis, cuando cogimos a, a esa especie de puma, liberamos... Mira, ahí tenemos un pequeño erizo. Bueno... ahí está el new del de proyecto GNU, podemos hacer otra cosa también que es típico de Sonic, es agacharnos, disparar y salir a toda leche, vale, incluso tenemos tirolinas que podemos aprovechar, si fuéramos por arriba podríamos coger una tirolina y lanzarnos por ella. si somos capaces de liberar a ver, el pez este lo hemos liberado Pues el juego como veis está muy bien, está muy, muy currado y como os decía en un principio, bueno, pues si os gusta Sonic os va a gustar, os va a encantar. Aparte es el típico Sonic de toda la vida. Vamos a coger un poco de carrerilla para ver si pasa algo aquí al hacer el salto este. Y hemos terminado la primera zona. Bien. bueno pues vamos a ver que nos encontramos en la siguiente zona sunshine paradise y luego tenemos una cosilla que bueno como os comentaba pues este juego aparte de ser un juego es un editor de un editor de juegos en 2d si pulsamos la tecla f12 tenemos aquí el editor este editor nos va a permitir pues modificar cosillas vale no sé muy bien cómo se hace pero nos permitiría eso vale podríamos modificar todo el escenario a, a nuestro antojo como veis estamos aquí tocando con ratón y no sé qué es lo que estamos haciendo pero bueno yo estoy haciendo en esta zona para evitar pues que nos interfiera en la partida si pulsamos de nuevo f12 volvemos y si mirásemos aquí hacia abajo pues veríamos que hemos modificado esa zona fijáis ahí en la parte de abajo que hay una cosa azul pues es lo que acabamos de modificar vamos a darle un poquito otra vez así para que lo veáis a ver si nos deja hacer algo lo veis Bueno, pues como veis hemos modificado el escenario no sé muy bien cómo va habría que consultar la documentación del proyecto para ver cómo se pueden crear niveles personajes y demás pero bueno resulta muy interesante y bueno pues todos los que queráis crear nuevos niveles o juegos independientes incluso pues seguro que os resulta súper súper útil vale no parece y además, tampoco que sea muy complicado. Parece que es bastante sencillo de utilizar. Y, y bueno, pues creo que simplemente con... ¡Oh! Hemos perdido las monedas. Fijaos, un pingüinito. Anda, si pulsamos dos veces va hacia abajo. Esto no lo había visto. Esto lo acabo de descubrir ahora mismo. Quiero matar a este. Ahora me va a matar el a mí, pero bueno. Ah, mira, lo dejamos. ¿Por qué? Ahí está. Muy bien. Hemos cogido aquí. Un montón de. Boing. Y no sé qué es lo que hace esto concretamente, pero... Pues seguramente nos permite andar por debajo del agua, ¿vale? Tiene toda la pinta de que es eso lo, lo que hace. Vamos a ver si podemos coger estas monedas. Así. Muy bien. Y... A ver... ¡Anda! Curioso. Mira, qué, qué chulo. Esto no lo había visto nunca en Sonic, ¿eh? ¡Uy! Espera, vamos para atrás. Allá vamos, venga. Con carrerilla. ¡Ole! A ver si llegásemos ahí a... ¡Ah! Es difícil, quería llegar hasta ahí arriba, pero no soy capaz. A ver, a ver si lo conseguimos ahora. Ahí está, muy bien. El, el salto ese que, que podemos hacer... Nah. Bueno, lo vamos a dejar, si no, no vamos a llegar nunca, se nos va a acabar el tiempo y vamos a perder. Como veis, pues con ese power up podemos eh, atraer todas las monedas que están cerca, lo cual resulta pues, muy muy útil. Oh, cachis. Vale, hemos alcanzado una, una nueva zona tenemos muchas monedas. Esto debe ser una nueva vida. ¡Oh! ¡Vámonos aquí! ¡Oh! Nada, la hemos cagado. Pues no sé, antes era, éramos capaces de, de ir hacia abajo. Vamos a jugar normal. Para evitar problemas. Muy bien. Ojo. Oh, oh. Coger moneditas por si acaso. ¡Oh, oh! arriba Vamos a montarnos aquí. ¡Oh! Nos engañó. ¡Arriba! ole ole uy, ¿Qué mareo bueno, como veis muy rápido aquí tenemos la tirolina de la, de la que os hablaba antes y hemos acabado pues eh, la zona 2 ¿vale? de este open source Bueno, Pues esto es open source, eh, lo vamos a ir dejando por aquí para que bueno, pues lo descubráis vosotros mismos. Vale, el juego, como os decía, es un juego de, de código libre completamente gratuito. Podéis descargar en formato Snap desde la Snap Store. Y bueno, pues que tenéis un montón de información sobre el proyecto, sobre el juego en su página en uh, creo que era opensource2d.com. Eh, ORG, ¿vale? Vamos a salir al menú. Y, y no sé si viene por aquí algún tipo de información sobre la página web, creo que no. Pero bueno esto sería el juego vale espero que os haya gustado este vídeo y como siempre os digo pues somos jugando en linux.com si os gusta el vídeo dadle a like por favor si os gusta nuestro contenido suscribíos y marcar la campanilla para que se os avise cada vez que saquemos un vídeo o una emisión en directo y aparte de eso bueno pues que tenéis un montón de enlaces por ahí abajo que podéis utilizar eh... Pues, por ejemplo, para, para ver nuestra página web, por supuesto, y todas eh, nuestras cuentas de redes sociales de Twitter, de Mastodon, de nuestros grupos de Telegram, de nuestras salas de Discord y Matrix, y todo, todo lo que tenéis por ahí, ¿vale? Como veis, podéis contactar con nosotros de mil formas diferentes. Y nada, sin más, eh, como siempre os digo, ¡hasta luego, chavales! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao, chao, chao!